¡Wow! Estas imágenes nos muestran algo de gran relevancia. En un día como hoy, un 5 de enero, las asociaciones de personas sordas crearon FENASCOL. Hasta ahora ya son 39 años desde su fundación y lo celebramos. Durante este tiempo, Penascola ha trabajado con el fin de lograr cambios sociales en relación a las actitudes negativas que en ocasiones se tienen de las personas sordas y de la lengua de señas, lo que genera muchas barreras para la comunidad. Es por eso que en unión con las asociaciones se han realizado acciones de incidencia para visibilizar a la comunidad sorda, pero también luchas como plantones y participaciones marchas para la restitución de los derechos de las personas sordas. Sumado a todo lo anterior, se han hecho esfuerzos para la creación de leyes que aporten a la garantía de los derechos de la comunidad sorda, como la Ley 324 sobre el reconocimiento de la lengua de señas. Por otro lado, Fenascon ha realizado capacitaciones para formar a modelos lingüísticos e intérpretes, ha abierto espacios accesibles gracias a proyectos como Centro de Relevo o Servir y la interpretación en algunos canales de televisión, entre otras acciones. Sabemos que estos esfuerzos no se han terminado, que aún hay mucho por hacer, por eso te invitamos a que hagas parte del cambio y las acciones que buscan el reconocimiento de los derechos de las personas sordas. Por todo lo mencionado es que celebramos 39 años de FNSCOID.